que ver Excel Learning. Bueno, Excel es lo más. Es la mejor herramienta para hacer contenidos educativos. Claro, porque no todas las herramientas son igual de generosas. Que hay muchos recursos muy chulos creados por ahí por Internet, pero que luego tú los coges y no los puedes modificar. Y si lo han hecho con Excel, sí. Por eso, Excel Learning es la mejor herramienta para hacer recursos educativos abiertos y encima software libre, para que lo pueda usar cualquiera y en cualquier sistema operativo, en Linux, en Windows, en iOS y sí. gratis, si es que lo tiene todo Ay. y luego es tan fácil incluir textos, imágenes, vídeos bueno, es súper amigable, es fácil introducir cosas hechas con otras herramientas porque tiene tan buen carácter y se pueden hacer tantas actividades actividad de lectura caso práctico, desplegable verdadero o falso, elección múltiple rellenar huecos y que me dices de la nueva tarea P? loca, me tiene loca que puedes señalar el tiempo y los agrupamientos y se puede exportar en tantos formatos html para consultarlo online y offline es con para subir la plataforma Moodle o a propós, convertirlo en iPad. Pues creo que viene versión online No sé Es que se va mejorando muchísimo gracias a todas las aportaciones de la comunidad Y qué comunidad, ¿eh? Mucha gente currando detrás de EXE Súper activa Siempre aportando ideas, mejoras Apoyando a los usuarios si es que Excel Learning es el number one, hay que ver lo que está cambiando la educación.